¿Por qué te abates, alma mía? ¿Has perdido las ganas de vivir? ¿Dónde, ¿Dónde ha quedado tu entusiasmo por la vida? ¿Has dejado a un lado todo lo que te encanta hacer? ¿Comes mucho para saciar tus necesidades y vacíos? ¿O te estás autocastigando sin probar alimento? ¿Te sientes culpable? O culpas a los demás de lo que estás sintiendo, porque te sientes solo, sola. Deja de luchar contra tus propios pensamientos. Si no sientes paz y sientes dolor, entonces es momento de hacer una pausa y volver a comenzar. Espera en Dios. Ese momento ha llegado y es hoy, tu presente. Nunca has estado solo, sola, aunque algunas veces lo hayas creído. Es tan solo tu percepción, una ilusión. Dios está siempre presente en esos momentos de angustia y desesperanza. Pero la mente juega un papel en donde puede intervenir un truco que puede hacerte creer que estás viviendo una realidad dolorosa. Trayendo viejos recuerdos del pasado, miedo, prejuicios y creencias impuestas. Estos son los pensamientos que conocemos como pensamientos limitantes. Si observas detenidamente, te darás cuenta que es la mente errónea y reactiva quien de una forma astuta y sutil se va filtrando en tu realidad con base en el pasado, en el temor o en el juicio. Imagina que en tu mente se forma una telaraña llena de trampas y obstáculos, que va directo a todo tu sistema nervioso. Imagina cómo esas redes han obstruido tu sistema y han bloqueado la fluidez en tu mente. Recuerda, la claridad te pertenece. Es perfecta y esa fuerza tiene el poder de transformar lo denso. Tú puedes crear una renovación de tu propia vida, transformar lo que es inquietante en tu vida, dándole una ruta de certeza y confianza. Es momento de hacer un cambio en tu sentir, eligiendo tu paz y soltando esa mutilación energética lenta que te genera dolor y desconexión de tu creación divina. Es momento de sanar tus emociones de raíz. Escucha la guía de los seres de luz que están para ti, ha comenzado una nueva era con mayor conciencia y hoy es momento de comenzar tu evolución. La conciencia jamás se equivoca, jamás siente angustia o dolor, la conciencia es el presente, escucha la voz de Dios, la guía que hoy amorosamente te regala, él, ella, como tú lo concibas, solo quiere verte feliz y alegre, tú, eres su hijo, su hija, consentida, consentido, reconócete como una divinidad absoluta, dime, te sientes, respira, haz una pausa, vacía tu mente, relájate, toma una postura serena, en quietud, en silencio, puedes estar sentado o sentada, acostado o acostada, tu cabeza ligeramente recta, relaja tus hombros, relaja cada músculo facial, las palmas de tus manos descansalas en tus muslos, siente la suavidad en todas y cada una de las partes de tu cuerpo, no existe la tensión. Solo existe una profunda relajación y suavidad en todas tus extremidades. Suelta tus brazos y tus piernas y cierra tus ojos lentamente. Respira profundo, inhala por la nariz y exhala por la nariz. Hazlo lentamente. No te apresures. Comienza a fluir y a soltar todas las tensiones que has cargado por mucho tiempo. Inhala. Comienza a sentir cómo la paz en ti se hace presente, tu cuerpo comienza a fluir y se comienza a activar de una forma armónica y perfecta en cada uno de tus sistemas, en tu sistema nervioso, en tu sistema gástrico, en tu sistema respiratorio, en tu sistema circulatorio, en tu sistema Locomotor, en tus huesos y músculos. En tu sistema inmunológico. En tu sistema excretor. en tu sistema endocrino, en tu sistema reproductor. Todos tus sistemas ya se encuentran en armonía, fluyendo al icono de esta relajación, de esta vibración de luz que has permitido crear y aceptar en ti. Al momento de inhalar y exhalar con ese amor y pasividad en ti, vamos juntos a inhalar una vez más. Es momento de dar el siguiente paso hacia tu sanación total. Comienza a soltar las exigencias que te has impuesto, las creencias de desear, de desear un mejor trabajo, un mejor puesto, un mejor salario, una pareja, una casa. El secreto consiste en en dejar de desear entre más deseas más alejas no requieres de tanta lucha de esforzarte tanto lo único que requieres es soltar el control de ese imperio falso que te ha conducido a tu cárcel a esa cárcel mental que ha sido creada por una mente errada Permítete salir de esa jaula tan limitante y estrecha. Existe mucha vida en ti. Esta es tu vida. Este es tu regalo, tu presente. Tienes el poder de crear un vínculo de empoderamiento y gracia divina en tu entorno suelta el temor de todo lo desconocido no te adelantes a lo que no sabes si sucederá no existe el pasado ni el futuro vive tu presente pues ese es el verdadero regalo para ti la sanación no se encuentra en un medicamento la sanación la encuentras en tu interior. Tú tienes el poder para autosanarte. Existe una luz en tu corazón y esa luz es un destello que se conecta con otros corazones. Puedes encender aún más esa luz en ti y dar luz a los demás corazones. Dar y recibir luz es una verdadera sanación en ti y en todos. Eres una versión especial creada, creado de una luz verdadera. De Dios, el universo o el nombre que tú quieras darle. Eres maravilloso. Tu versión es ilimitada. Eres Dios mismo y hoy Dios te recuerda que todo está bien, el guión ya ha sido escrito, todo está guiado para tu más alto bien, vive en libertad, haz lo que te apasiona sin miedo, la luz de Cristo vive en ti, la luz crística eres tú. En esta versión sin límites. Acciona. Ten el valor para caminar en el sendero del éxito. Tú eres el éxito. Tú eres riqueza. Después de escuchar este hermoso sonido, repite conmigo esta afirmación. Yo soy la fuente de mi propia sanación interior. Yo soy la fuente de mi propia sanación. Yo soy la fuente de mi propia sanación. Disfrútate y disfruta de todo. La verdad es Dios y en esta verdad solo existe la paz. La plenitud y la sanación, la vitalidad, la energía perfecta, la vida es perfecta, confía y relájate, comienza a mover tus manos, tus pies, regresando a esta verdad, a la vida, a tu ser en conciencia de esta verdad que Dios te ha recordado en este instante, bendita verdad. Hermoso reencuentro con tu yo verdadero, con tu salud perfecta e infinita. Abre tus ojos lentamente, siente la fuerza vital dentro de ti. Es el momento de comenzar a vivir. Vive, vive, vive amor mío.